Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis. Hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a estar hablando de las máquinas que se han construido al día de hoy para poder disruptir la partícula fundamental de Aether y que no las han sido ocultadas. Por un lado son máquinas, por el otro son ciencia, o sea que con objetos podemos inducir a el modo de disrupción de la partícula fundamental que es la que estamos viendo en este momento. Estamos viendo al centro el logos, estamos viendo por un lado dos espectros que salen en direcciones opuestas que en nuestro cuerpo la, sería la región del timo que tenemos en el pecho. Bueno, con respecto a las máquinas, en la antigüedad se han construido muchas máquinas de las cuales ahora hasta parecerían adornos de jardín. En este caso tenemos una pila orgónica magnética, pero donde también eh, encontramos planos de la antigüedad donde nos muestran lo magnético y lo radiante en formas de cazuelas y de figuras geométricas con aristas la, para la parte radiante. Luego tenemos dispositivos psiónicos como el péndulo que ya todos los conocemos y que este dispositivo nos puede mostrar eh, vórtices negativos, positivos y toda clase de, de energías telúricas que estén por la Tierra. Bueno, hoy te quiero presentar a Pier Luigina, que es un señor italiano ya fallecido que ha descubierto un modo de equilibrar la energía que nos llega del Sol con la que emite la Tierra. Estamos viendo el ERIM, e-r-i-m que es un dispositivo que equilibra estas dos fuerzas provenientes del Sol y la Tierra y restablece el equilibrio en la Tierra. Pierre Luigina no solo construyó este dispositivo, sino que diseñó y construyó una válvula antisísmica para detener terremotos en la Tierra. Es la que estamos viendo. Estamos viendo la mitad porque la otra mitad está enterrada, y esta válvula antisísmica sirve para equilibrar la fuerza telúrica de los terremotos en la Tierra y obviamente hacer que no suceda el terremoto. Él siempre nos habló de que las fuerzas del Sol y de la Tierra, cuando están desequilibradas, es donde se dan este tipo de situaciones, donde la energía, al no poder salir de una manera natural, pasa a hacer temblar la Tierra, a fracturarla, a romperla. Eh, Pierre Luigina nos dejó las patentes para que podamos construir esta válvula antisísmica y nos dejó varios secretos del orgón. Esta persona también sabía hacer llover. Y entre muchas cosas más, construyó un tipo de microscopio para poder ver más allá de lo que la ciencia aún no puede ver. Y es así que postuló su teoría de el átomo magnético, donde él muestra una fotografía. ¿Qué es lo que sabía Pierre Luigina que nosotros no sabemos? Pues es muy claro, la ciencia de la éter, la ciencia de los orgones, es una ciencia que al día de hoy no podemos develarla porque la hemos negado todo este tiempo como inexistente a través de, de un experimento propuesto por michelson and morley se llegó a la conclusión de que el éter no existía pero luego se repitió el experimento y luego de colocar el interferómetro de una manera mejor pudieron medir el éter es por eso que ahora todo lo que está relacionado con la simática con la energía orgónica con las vibraciones en los fluidos es lo que debería eh, poseer nuestra atención ya que eh, en, en esta en estos símbolos se encuentra la ciencia del futuro y en este momento estamos entrando en esta ciencia en este futuro los crop cycles es muy probable que sean burbujas electromagnéticas que emergen de la Tierra y que al tener una frecuencia propicia generan este tipo de figuras alterando a las plantas morfológicamente desde su genética. Eh, se ha hallado que el tallo está, do, está doblado pero como fundido. Es así que al día de hoy no tenemos los conocimientos que los antiguos tenían del plasma ya que ellos lo conocían por haber observado el éter es así que ellos nos han dejado en muchas pinturas rupestres en las cuevas varias figuras que durante muchos años no se supieron a, a qué respondían y que luego de trabajos en laboratorio con altas cargas de electricidad para generar plasma han logrado clonar los dibujos de las cavernas de las cuevas con los símbolos que genera el plasma en los laboratorios de hoy por hoy. Es por eso que nosotros debemos ponerle ahora mucha atención a cómo se desenvuelven por ejemplo los fluidos los fluidos estoy hablando del agua lo que genera son vórtices nosotros podemos ir a un río y encontrar remolinos todo el tiempo es así que el remolino es la figura por así decir básica de lo que genera un campo de torsión es así que la ciencia esta a la que vamos a entrar a la que estamos entrando se basa en campos de torsión <coughs> Empezando por la figura más básica que es la del huevo, nosotros desde esa figura podemos salir a planos superiores de espectros de plasma, donde nos vamos a encontrar figuras básicas, pero que responden al principio de la creación, el principio de la creación y al principio de la implosión. Dos principios que tuvo muy en cuenta nuestro querido Nikola Tesla a la hora de desarrollar todo tipo de tecnología como el rayo de la muerte un aparato que hoy por hoy nos están mostrando como que el rayo de la muerte es otro aparato pero es el que estamos viendo ahora que consta de una bobina con dos aros en los extremos y dos cazuelitas en la parte de atrás eso es todo el rayo de la muerte más un momento angular esta máquina que estamos viendo ahora también merece la atención ya que tiene muchas espirales. Las espirales forman campos de torsión y los campos de torsión inducen energía en los cuerpos. Es por eso que si nos paramos arriba de un campo de torsión vamos a estar emitiendo energía radiante por nuestro cuerpo como lo hacía nuestro querido Nicolás Tesla. Nicolás Tesla, Wilhelm Reich también, otra persona que investigó el orgón y nos deja su patente para que nosotros veamos cómo a través de una carga orgónica y varillas de metacrilato barras de poliestireno perdón podemos inducir una carga de orgón magnético en la atmósfera y hacer que precipite lluvia como verán esta ciencia es fácil y no es como nos habíamos imaginado en un pasado que, que podría llegar a ser, algo complicado de entender, o bien muy rudimentario como el laboratorio de Frankenstein. Entonces, por un lado, bueno, no es ninguna de las dos, es algo más simple, pero a la vez puede llegar a ser muy complicado, como nos muestran los planos de los antiguos Vedas, que nos muestran vimanas inentendibles. Yo miro una patente de Tesla, y es mucho más entendible ver lo que estamos viendo ahora, que se trata de dos bobinas, y nada más, dos bobinas en resonancia, y con eso podemos ver que toda la ciencia de la éter se trata de una bobina resonando para poder agarrar el éter, y algún dispositivo para emitirlo. En este caso el resonador de Lapkovsky lo emite por los aros, pero siempre es lo mismo: un capacitor, una bobina, la resonancia y con eso podemos ver hasta nuestros pensamientos proyectados en la pared, como lo hizo hace muchos años Nicolás Tesla. El discípulo de Tesla, Lapkovsky, fabricó el oscilador Lapkovsky. Eh, Nicolás Tesla nos dejó varias medidas acerca de la éter para que podamos medirlo empíricamente Marcel Vogel también se encargó de ver qué era el efecto que producían los cortes en los cristales, el momento angular de la éter este es un dispositivo psiónico que genera campos de torsión acá estamos viendo las maneras de armar el dispositivo Kunel y bueno, todo esto tampoco va a terminar en una explosión subatómica en medio de tu ciudad. Estamos hablando de que todo esto se hace con dispositivos pasivos, si quieres verlo. En este caso un diapasón con una bobina ya genera una carga de, de electricidad. Pero siempre estamos hablando del toroide y el toroide es el responsable de la éter. Acá estamos viendo los anillos mágicos que te los pones en los dedos meñiques de la mano y también te inducen una carga iónica a la sangre y te corrige los polos magnéticos a nivel celular ahora estamos viendo un dispositivo que se llena de aluminio y vidrio molido y lo vas alternando en los cajoncitos eh, lleva un caño de 3 metros y un cable que atraviesa todos los cajoncitos que va hacia un orgonite este aparato lo paras y hace que se precipite lluvia Volvemos al dispositivo de Kunel, que es un dispositivo que a través de un imán y dos núcleos genera electricidad. Ahora estamos viendo el oscilador de Lapkovsky con el Lapkowski sentado al medio, mostrándonos cómo en cada antena tiene un capacitor eh, a modo de... Bah, están direccionados los dos. Acá estamos viendo los resonadores Helmonts. Estos son resonadores que hacen vibrar el aire adentro de sus eh, habitáculos. Eh, bueno, el tema de la energía no es llegar y meterla en un frasco y cazar rayos y esas cosas. El tema de la energía viene desde lo más chiquito. Desde la región subatómica podemos nosotros obtener a través, por ejemplo, de imanes, el hormuz que hay en el agua a través de una trampa. Es un sencillo dispositivo, lo podemos ver ahora. Es unas mangueritas con unos imanes y a través del imán nosotros separamos lo que es el agua corriente de red de un ligero aceite que es el que tiene el oro monoatómico en su interior. Entonces a través de estos imanes nosotros podemos separar el agua común del aceite livianito que trae el oro monoatómico. Con respecto a los imanes, acá estamos viendo los planos, si nosotros eh, ponemos un papel al medio con papel de aluminio en los costados y dos imanes, podemos obtener una carga eléctrica. No solo con imanes, también haciendo girar una rueda de cobre, podemos obtener una carga eléctrica a través de su eje, que sería el polo negativo, y su disco de cobre, el polo positivo. Eh, esto este, este disco de cobre ha de girarse con imanes o con bobinas, cualquiera de los dos casos genera electricidad. Esto es ciencia antigua que ha sido de alguna manera ocultada y es muy funcional para lo que las personas hoy en día están buscando desesperadamente y al encontrarse con cosas que no entienden, eh, terminan dando todo por perdido pero el éter nos muestra que en su giro helicoidal está haciendo la vida constantemente desde el fondo del mar, sube, forma caracolitos, él está en nuestra glándula pineal mostrándonos las figuras de los bloques funcionales de los pensamientos y es así como nosotros a través de él vamos a llegar a cosas como sacar energía de una simple placa, o simplemente haciendo una esfera resonante podemos hacer el motor de un ovni. Es así que el secreto lo tiene el 6, el 3 y el 9, radiante magnético, y que todo esto es una trampa para que pensemos que nada puede ir más rápido que la luz, pero justamente la luz está viajando arriba del éter como un barquito viaja arriba del agua por lo tanto la luz no tiene ninguna velocidad y es arrastrada por el aéter entonces eso nos hace pensar diferente y ya podemos ver la tecnología antigua con otros ojos y ver que a través de simples pasos podemos dar con grandes cosas esta es una pirámide donde metes las maquinitas a afeitar y te salen afiladas 1800 veces lo puedes usar no es tecnología de otra dimensión es simplemente una pirámide de cartón y vamos a estar eh, como por así decir utilizando la energía de la éter con una simple pirámide de cartón ¿Mm? eh, sin mentirte la patente dice 1800 veces podés usar una maquinita a afeitar y es porque la energía que se junta dentro de la pirámide eh, es como que le vuelve a sacar el filo a las hojitas de afeitar siempre la éter con sus formas haciendo a nivel nanométrico lo mismo que a nivel macro y es por eso que los antiguos nos dejaron el mensaje inscripto en rocas para que nosotros abramos los ojos pero lamentablemente nos durmieron el cerebro y hoy por hoy estamos siendo esclavos de una raza que bueno cree ser superior pero que no lo es, porque la éter está de nuestro lado y por más que los masones digan lo que digan, nosotros estamos descubriendo los momentos angulares también y usándolos a nuestro favor. Responsablemente, sin producir grandes cataclismos en el planeta, nosotros vamos a poder vibrar más alto, elevarnos, iluminarnos y de una vez por todas estar sincronizados a la galaxia, a la galaxia, a su pulsación y a su eje magnético eh, que es el que nos posibilita el manejo de la energía magnética y radiante y a través de ella poder hacer lo que queramos, donde queramos. Así que es así que hoy se nos abre una puerta que es la de la energía escalar, energía de pulsos. Eh, no es la pantera rosa en la cuarta dimensión eh, tampoco hay que ponerse locos porque el mundo vaya a quedar bajo el agua simplemente hay que relajarse y ver qué es lo que pasa por ejemplo en una semilla cuando brota estamos viendo un meristema que es el primer brote de la semilla cuando empieza a salir y realmente ahí también está el secreto de la éter radiante magnético generando una estructura que hace que el aéter pueda, por así decir, seguir armando la estructura inercialmente, de alguna manera, ahí se conserva la energía. Así que esta es la nueva ciencia del aéter, donde prácticamente no tenemos que hacer nada, porque el aéter lo hace todo. ¿Mm? Nosotros tenemos que lograr las condiciones para que el aéter implote, y a través de esa implosión genere sus típicas estructuras hexagonales simétricas en muchos casos y con eso nosotros poder de alguna manera sacar energía del vacío sacar energía del vacío es como como conquistar una chica más o menos es difícil pero si nos ponemos las pilas lo conseguimos, y no cualquier chica, una chica muy especial es la Ether, así que, bueno, hay que conquistarla, ¿Mm? y no se conquista con cualquier cosa, acá, por mucha corriente que le metas, necesitamos la fórmula, y la fórmula no es cualquier fórmula, ¿Mm? hay fórmulas de todo tipo. Ahora estamos viendo una de la energía creadora del siglo XIII, creo, de los monjes no sé cuánto, que nos explicaban que la energía divina que nosotros poseemos en nuestro interior es la energía creadora. Entonces a través de esta fórmula nosotros podemos ver que nuestro cuerpo es una gran máquina y no como nosotros nos imaginaríamos que la ciencia ve las máquinas, sino de una manera más simple, Por así decir, eh, buena onda, mala onda. ¿Mm? Buena onda va para arriba, mala onda va para abajo. Y bueno, las cosas son simples. ¿Mm? Los egipcios también nos decían que las cosas eran bastante simples. Es cuestión de saber organizar la, la región magnética y radiante de la éter y con eso poder... Desenvolvernos. Este es el dispositivo, el COSO se llama, es un no parts de muchos años y podemos compararlo con sistemas actuales. Y bueno, todo esto habla de la esfera que implota de la éter y va formando estructuras en la naturaleza. Observemos la madera como se organiza para guardar energía del cosmos en su interior y también podemos ver que si hacemos caer agua por una serpentina con un cuarzo al medio, estaremos moviendo los ángulos del agua. Así que bueno, queridos amigos, les dejo un abrazo y hasta el próximo video.